Oye Adrián compadre, nosotros el año pasado estábamos en este mismo pesquero, ¿te acuerdas la cantidad de pescado que sacamos? Oye esto está muerto muerto. ¿no? Sí amigo, oye, no los pican ni los coquitos. No claro, lo que podemos hacer una coronita compadre. Oye, ¿salud? Sí. Oye caballero dejen esto ya, esto no es un juego, oye, no. esto no es un juego, estamos en cuarentena. Estamos enero, el... okay. rompe la ilusión. Okay. Voy a vamos, vamos a tomar cerveza. Mira todo eso.